Hola Fiferos, yo soy Cerecero y yo soy Loera Y vamos a tener un episodio especial de FIFA 16 Especial como tu mamá eh, pues vamos a hablar de los nuevos estadios que hay en el nuevo FIFA 16 Sí, vamos a pasar, recorrer desde Alemania, Arabia Saudita, Argentina Y también vamos a pasar por Alemania, así que, ¿qué esperamos? Ya había dicho Alemania cabrón, <risa> pero empezamos Y un estadio muy especial, sobre todo para un mexicano que se llama Mikey Layun, al cual le mando un fuerte abrazo, es sin duda Dicaras Road, el, el estadio del Watford, también le apodan The Big a este estadio, que se abrió en 1922, eh, un estadio con mucha historia, con mucho punch, eh, le caen poquitas personas, 21 mil almas, pero con toda la energía de apoyar al Watford, que también tiene un lugar especial, el cual se mandó a hacer en dedicatoria a Sirilton John, que es el cuarto de vestidores, se llama Sir Elton John, Borussia Park, que se encuentra en la ciudad del Borussia Mönchengladbach eh, Ciudad donde se hacen las Cabach Pero bueno, eso dicen, no sé <ríe> este, Hay que investigarlo Pero bueno, este estadio costó 85 millones de euros Y fue parte de los estadios de la Copa del Mundo del 2006 Ahí también juega el equipo de Borussia Mönchengladbach Ahora vamos a ver el Fratton Park Este estadio que es la casa del Portsmouth en Inglaterra Un estadio pequeño con 21 mil espectadores ¿Y por qué está en el FIFA 16? Pues bien, este es un, un tributo, es un honor hacia Simon Homer, que era el director creativo de la saga de FIFA, quien lamentablemente perdió la vida debido a la, al cáncer. Entonces todos los compañeros del estudio creativo decidieron de regalarle que estuviera en el FIFA el estadio de su equipo favorito, el Portsmouth. Bueno, nuestro siguiente estadio del FIFA 16 es el CenturyLink Field. Eh, es un estadio ubicado en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, Washington. Es un estadio híbrido mitad Anfibio y mitad OVNI este no se crean este es híbrido porque se convierte en estadio de americano y estadio de fútbol soccer entonces para en, cuando juegan americano es, el, es la casa de los eh, Seattle Seahawks muy conocidos por todos ustedes y en el fútbol el Seattle Saunders es el equipo de la MLS y bueno este estadio costó 430 millones de dólares y este, caben 67 mil personas Y ahora vámonos directo a la ciudad árabe de Jeddah, Arabia Saudita en donde se encuentra el King Abdullah Sports City un estadio enorme y precioso que le apodan La Joya o Al Yagwara en árabe es un estadio que costó 560 millones de dólares para construirse y recién abrió sus puertas en el 2014 es casa del Al Ali y del Al Ittihad. También ha albergado juegos importantes para la comunidad árabe y sin duda va a ser una gran adición al FIFA 16. Bueno, nuestro siguiente estadio nuevo de FIFA 16 es el Carrow Road, que se encuentra en la ciudad de Norwich, Inglaterra y que es casa de Norwich City. Y bueno, este es un estadio pequeñito, cabe 27 mil personas. Eh, fue fundado en 1935 y bueno, ha albergado conciertos de Elton John, eh, de George Michael, eh, Poquita la del Barrio. Y bueno, lo interesante de este estadio es que tiene, dentro del estadio hay un Holiday Inn entonces las habitaciones tienen vista al estadio es algo así como el estadio azul pero más nice Conozcamos el estadio Velódromo en Marsella, Francia o también conocido como Estadio Velodrome eh, donde juega el Olympique de Marsella y que es un estadio realmente importante para Francia fue construido en 1937 y ha albergado todo tipo de copas eh, Eurocopas, ha estado la Champions League, la Liga de Francia y lo más importante, la Copa del Mundo del 98, donde jugaron un partido importantísimo Brasil contra Holanda en semifinales y que terminó ganando el Brasil de Ronaldo. Otro estadio más del FIFA 16 de la Premier League es el Dean Court, o mejor conocido como Vitality Stadium, esto en Boremouth, Inglaterra, y casa del AFC Boremouth. Eh, este estadio le debe su nombre a la familia Cooper Dean, quienes tenían una, un pedazo de tierra ahí en Bournemouth, Inglaterra, en aquellos tiempos, en 1910, imagínense, las vacas, los borregos, los caballos, y ese pedazo de tierra se convirtió en lo que es hoy el Vitality Stadium, que es chiquito pero con, con mucho corazón, le caben cerca de 12.000 personas, y el récord de asistencia se estableció en 1948, cuando asistieron casi 27.000 almas para ver perder a su equipo 1 por 0. <risa> Al QPR Yo me estoy burlando Partidazo El siguiente estadio de este gran conteo de nuevos estadios del FIFA 16 Es el Antonio Vespucio Liberti Bueno, el monumental Hay que leer Y bueno, este estadio se encuentra en Buenos Aires, Argentina Es la casa del River Plate De las gallinas del River Plate Y ahí es donde se dan de catorrazos Este fans de Boca Juniors River en todos sus partidos y bueno es casa de grandes eventos como finales de Copa América, finales de Libertadores y el más grande final que tuvieron ahí fue en, el, en 1978 eh, la Copa del Mundo donde eh, Argentina le ganó a Holanda y bueno vamos que eh, si quieren ver cómo se ve el estadio desde adentro vamos con nuestro corresponsal de Fifásticos. Así es amigos, venimos hasta el estadio de River Plate después de ver perder a los tigres de la Universidad de Nuevo León. Esto es Fifásticos al desnudo y bueno aquí pueden ver la copa, la copa que debió de haber levantado tigres. Hoy la festeja toda la, la hinchada del River Plate y pues un saludo a Fifásticos al desnudo desde Buenos Aires, Argentina. <tose> varias palabras de su corresponsal, sí sin duda un hombre súper culto, pues gracias por la nota y hemos llegado al final de este episodio especial de estadios de FIFA 16 por favor en sus comentarios lléganos cuál les gustó más de todos los nuevos estadios a ti cuál te gustó Lueger? yo me quedo con el velódromo de Marsella velódromo de Marsella, sí, una joya, a mí me encantó, me encantó el, el King Abdullah Sport City allá en, <risa> en Arabia Saudita, la joya como le llaman, o sea, es un estadio impresionante ¿Y ¿Qué te gustaría para los, los siguientes estadios de FIFA 17? Ah, es una buena pregunta A mí me encantaría... No o sea, a lo mejor ver el NESA 86 Este, un estadio emblemático <risa> Que pongan el, el estadio Hugo Sánchez El de Coctelan y Skelly Estadio Hugo Sánchez, chiquito, ¿Chiquito? chiquito de estadio. Este sí. tierra, ¿no? Estadio? ¿no? No, no, no Y también, ¿por qué no un constructor de estadios Dentro del mismo FIFA? Eso también sería una genial. muy buena idea Construye tu propio <risa> estadio en FIFA 17 Ya les dimos una buena idea a los del estudio en Vancouver En el cielo, espero que la puedan tomar eh, Pues yo soy Cerecero Yo soy Loera y esto fue el especial de Estadios Nuevos del FIFA 16 ¡Venga!